Nuestro colegio está aniversario, cumple 49 años al servicio de la Educación con Valores. Todo iba perfecto, pero un huésped inesperado llamado COVID-19 nos cambió la vida. Por este virus hemos dejado de existir a las escuelas y nos vimos en la necesidad de dar un gran salto a la educación virtual. Tal vez no estemos juntos físicamente, pero estamos más unidos que antes. Seguimos trabajando desde nuestras casas en diferentes actividades como proyectos ambientales. Ejercitando nuestro cuerpo. Ejercitando nuestro cuerpo. Yeah. Estudiando la naturaleza. Conociendo la historia. aprendiendo más sobre los valores aprendiendo inglés desarrollando habilidades lingüísticas y aunque todo parezca sencillo, hemos vivido un proceso de aprendizaje tanto como los maestros, padres y alumnos es por eso que hoy queremos compartirles nuestra experiencia con el manejo de la plataforma digital. Para que no tengas problemas, ingresa desde el navegador Google toma la página del colegio www.pacífico.edu.es. Haz clic en el índice llamado menú y selecciona el campo virtual de aprendizaje. Seleccione el nivel de educación en el que estés cursando. Okay. Haz clic e ingresa con tu código de contraseña. Podrás observar los deberes que tienes pendientes y te vas a la parte final llamado eventos, así no olvidarás tus tareas. Si ya tienes tu correo electrónico personal y debes de subir tus tareas al Drive y compartir a la plataforma, aquí te explicamos cómo hacerlo. Puedes ingresar a tu correo desde una computadora o tu celular. A la derecha, en la parte superior, haz clic y selecciona Drive. Selecciona el nombre de la carpeta que contenga el nombre del trabajo que deba realizar la tarea. Trabaja en tu deber. Lee. Investiga. Analiza. Y realiza las tareas que tengas pendiente. Digitaliza tu tarea. Súbela al Drive, tu tarea, a la carpeta que corresponda. Haz clic en quinto, selecciona el o obtener enlace. No te olvides de seleccionar el link, ver para todos. Selecciona copiar enlace y haz clic en listo. Ahora dirígete a la plataforma del colegio que tienes abierta en tu computador. Haz clic en la materia que le corresponde al deber. Haz clic en tu deber pendiente y luego vas a agregar entrega. Pega enlace y selecciona guardar cambios. Y así de fácil habrá subido tu tarea. Esperamos que esta información les ayude a despejar dudas. Seguros de un pronto retorno. En este camino del aprendizaje, con fe, trabajo y amor, juntos alcanzaremos nuestras metas. Felices fiestas. Felices 49 años. ¡Que viva el patio! ¡Hey!